Hey, bienvenidos a clases. Yo soy clase y estamos aquí de vuelta luego de estar un poquito lentas últimamente en los últimos meses. Este es el resultado de hoy. Este es un tutorial no solo de cejas, sino de toda la cara, pero muy enfocado a las cejas. Las cejas las expliqué bien detalladamente. Gracias a Sara Cabrera, una doctora colega mía que estudiamos juntas en la uni, que me escribió en Facebook. Me encantaría hacer las cejas como tú. Así que esa fue la motivación para decir, bueno, voy a hacer un video para Sara. Y aquí está, si te gusta cómo se ven mis cejas, aquí está mi forma personal de cómo yo me las hago. Y si te gusta la forma mía, pues aquí te va el paso a paso de cómo yo lo hago. Quédate. Lo primero que vas a necesitar... Es algún producto para rellenar las cejas. Aquí me da igual qué producto. Esto no es lo más importante. No importa si estás usando una máscara para rellenar cejas, una pomada para cejas, un polvo para cejas, un lápiz para cejas, da igual y tampoco importa la destreza que tengas al momento de rellenártelas, pero me di cuenta de que si no me las sé rellenar perfectamente al final del maquillaje, entonces es mejor que use esta técnica y que me maquille las cejas primero antes de maquillarme para que entonces queden nítidas, nítidas. Luego de que hayas elegido algún producto para rellenar las cejas, el cual me da totalmente igual que como cual, vas a necesitar un corrector da igual que marca, pero tiene que ser un producto de crema que sea un poco más claro que tu base. Y por último vas a necesitar... Una brochita que sea especial para productos en crema. Las cerdas de las brochas que son para productos en crema son un poquito diferentes. Son cerdas artificiales, sintéticas. Y tiene que tener la capacidad de que cuando tú las, las aprietes así se queden finas, duritas, preferiblemente. Porque así vas a poder controlar. Y este es el paso más importante. Y es usar tu corrector con un pincel así bien bueno para delinear para que te puedas limpiar la cejas luego porque esa limpieza, esa definición es lo que va a lograr que tu ceja se vea bien bonita al final y también la técnica de cómo te vas a poner la base para no dañarte lo que te hiciste y eso todo te lo voy a explicar ahora paso a paso paso número uno vamos a rellenar las cejas yo voy a tomar voy a tomar esta pomada y te voy a demostrar que da igual, si no tienes destreza para rellenártela, porque eso no importa. Lo que importa es que haya algún tipo de sombreado antes de que demos el siguiente paso, que es el que realmente a mí me interesa. Este paso es para darle una sombreadita a tu ceja. Fíjate, me lo estoy haciendo a lo loco ahí, llenando esto de producto... Es que te lo voy a demostrar, que yo sé que ahora estás pensando... Pero esta es como loca. Ya vas a ver. Me sombré la ceja. Mira qué tollo me estoy haciendo. Da igual esto que estamos haciendo ahora. Esto es, verdad, para que no tenga nada de destreza. Ahora, tienes este tollo aquí. Este es el paso número uno. Y está perfecto. Ahora vamos a limpiar este toyo. Y ahora es que tú tienes que decidir qué forma, qué grosor tú quieres que tengan tus cejas. Voy a tomar un poquito del de corrector. Me lo voy a poner aquí. Esta brocha es de Sigma Beauty y se llama Cut Crisp Brush S62. Y es la brocha que a mí más me gusta para... Limpiarme, definirme las cejas Lo que vamos a hacer Es que esto lo vas a tener que decidir tú Cómo y por dónde va la línea Porque cada quien tiene una ceja diferente y un rostro diferente Yo más o menos sigo La forma natural De como yo me afeité las cejas Y aquí hay que tener un cuidadito para que te quede nítida hacia abajo para difuminar un poquito pero que todo el borde que hiciste se quede ahí bien nítido tengo el espejo un poquito muy lejos no me veo bien, voy a moverlo cheque ahora que me acerque más corrijo pero eso no toma nada de tiempo fíjense que ya la línea inferior está lista bueno aquí voy a corregir un poquitín Y ahora me voy arriba Fíjense qué fácil Aquí, de nuevo, con cuidadito difuminar hacia arriba A partir de la línea que hiciste Para que no quede un producto ahí empegotado ni nada si tengo mucha práctica, tú probablemente necesites un poquitico más de tiempo. ¿Ves? Los voy a acercar un poquito más. Aquí no me quedó muy nítida. ¿Sabes lo que hago cuando me pasa esto? Que la línea... Como que al mover la, la brocha no me quedó tan nítida. Cojo otra vez el pincel marrón. Y lo limpio un poco. Me pongo otra vez producto marrón por aquí. Da igual como ni cuanto. Ahora vuelvo e intento limpiar bien. Un truco es con los dedos apretar para que esto quede bien bien finito, Que hay unos pelitos que están así levantados y creo que también por eso no me quedó tan nítida pero vamos a volver a intentarlo ahí está y barro hacia abajo el exceso y me voy arriba voy a tomar otro poquito de producto Oops. y ahí está así es como que... nacho aquí quedó como una esquinita que no me gusta me la suavizo o sea que el sombreado no es lo que va realmente a dar la forma a tus cejas sino el corrector esta técnica a mí me ha funcionado muchísimo aquí yo me estoy poniendo más porque como ven tengo ojeras extremadamente extremadamente oscuras y es lo que yo siempre hago para que mis ojeras se tapen antes de empezar el maquillaje tengo un video especialísimo en ojeras y es un vídeo que seguramente te encantaría ver y te lo voy a dejar el link para que lo veas al final de este vídeo y en los comentarios abajo y en la descripción del vídeo y en todas partes aquí en el medio muy importante la esponjita con la que te estás limpiando los bordecitos tienes que tener cuidado aquí de no tocar las cejas solamente la parte más externa de donde quedó el corrector que te lo habías barrido con la brochita precisamente para que el exceso de corrector ya se fuera y no tuvieras que ir con la esponja directamente a la ceja solamente la parte más externa sigo limpiando, difuminando no hay que tener ni siquiera mucho cuidado ahora yo me estoy dando cuenta de que el corrector que usé realmente es nuevo. No, no sabía que era tan oscuro. Todavía es un poquito más, más oscuro de lo que yo lo quisiera. Pero si usas, si tomas en cuenta usar un corrector que sea no, todavía más clarito de... Que tu piel mucho más clarito que tu piel la ceja va a quedar como enmarcada ahora yo dejo que se me seque el producto antes de ponerme la base para cuando me ponga la base ya tenga esa definición a este seca esté firme no se no se borre no se vaya una cosa que les quería decir es que mis cejas no son idénticas de un lado y del otro y puedes usar el maquillaje para que tus cejas se vean idénticas o puedes respetar la forma natural de tu ceja y que se queden diferentes porque así eres tú por ejemplo si se fija en Beyoncé la famosa cantante ella nunca se corrige las cejas para hacerse las ver iguales sino que se mantiene cada ceja diferente ella tiene una diferencia bastante significativa entre sus dos cejas ya se secó el producto yo me voy a poner base se llama Almenda y es de L'Oréal Paris Infallible 24 horas Fresh Wear Creo que es un buen color para mí. Lo busqué en Google, vi un par de videos y me dije, esa es mi base. Sí, muy buena, muy buen color. Ni siquiera se ve la diferencia entre mi piel y la base. Está exactamente de mi color. Perfecto. Y esto es una recomendación que les voy a dar suscríbanse a canales de youtubers que tengan el mismo tono de piel que ustedes porque cuando ustedes quieren comprar un producto primero lo ven en su youtuber favorita y así saben qué tono van a comprar o cómo se va a ver ese color en ustedes yo tengo eh, eh, suscripciones a canales de varias chicas muchas <risas> Que tiene mi mismo color de piel y así yo veo si usan una base y la recomienda entonces ya yo sé qué tono de esa base yo me voy a comprar o si me gusta un labial chequeo si esa persona lo tiene y veo si me gusta cómo le queda porque ya sé que me va a quedar a mí igual entonces si ustedes son morenitas y indias como yo les recomiendo suscribirse a clases Channel y me voy a poner encima el corrector el mismo que usé para enmarcar mis cejas para limpiarme las cejas y me lo voy a poner por aquí y recuerden pasarse a ver el tutorial sobre cómo cubrir ojeras oscuras paso a paso fácil y rápido creo que se llama el video cómo cubrir ojeras oscuras fácil y rápido creo que se llama así En cuanto a iluminación y contornos, voy a estar usando una, un estilo que me gusta mucho, que es para alargar la cara, para que la cara no se vea tan redondita. He hecho videos sobre este estilo. Si quieren, les dejo el video en la casilla de descripción de este video, para que lo vayan a ver, sobre explicando esta técnica de cómo hacer que la cara se vea larga y fina y tengo un par de videos pendientes que necesito hacer porque tengo que contarles cosas como por ejemplo sobre las alergias en la piel, los productos que yo logré encontrar hace poco para no sufrir tanto con las alergias que me han estado dando los productos de belleza y yo sé que hay muchos de ustedes que también han notado que uno que otro producto le causa picazón y yo encontré algunos productos que no me han dado problema y se los quería recomendar. Así que quédense pendientes a los próximos videos. Sé que se ve bastante fuerte ahora mismo el contorno, pero ya van a ver que va a quedar bien. Toda sucia la cajita <risa> Mucho uso L'Oréal Paris Perfect Match En el tono No lo dice Bueno, voy a poner un poquito De iluminador por aquí Bello me encanta este iluminador. Este es uh, Maybelline Face Studio Chrome Extreme. El color 500 Sparkling Citrine. A mí me encantan las sombras doradas. Y esto no es una sombra, pero bueno, me encanta todo lo que sea dorado y usarlo de sombra. Me voy a poner este rubor naranja. Chicas, pásense a chequear la web IdeasDemaquillaje.com Es mi web y está bien chulito para que se inspiren cuando no sepan cómo maquillarse. Hay muchísimas ideas por categorías de color, por ejemplo, maquillaje amarillo, maquillaje azul. Y también eh, está la categoría labios rojos y está separada piel trigueña, piel morena piel blanca me voy a poner una gotita de este bronce por aquí ahora yo voy a tomar este lápiz de labios verde de Colourpop se llama doctor M y cuando me lo aplique ya vamos a ver cómo voy a tomar un poquito de esta sombra muy parecida son un poquito más clara pero el mismo tono más o menos de la paleta mascarada de lluvias please Ya a ver, voy a tomar una brochita bien planita como si fuera sombra delineador me voy a delinear debajo de las pestañas inferiores generosamente Y ahora tomo esta sombra de lluvias place que les mostré para fijarlo para que seque mejor. Ahora tomo esta brochita o cualquier brochita que tengas que te ayude a difuminar un poquito, yo voy a tomar una sombra marrón para difuminar este verde, no se va a quedar puramente verde. Voy a tomar mi sombra marrón favorita en el mundo, que no es más y nada menos que <ríe> paralel de la paleta Prism, y voy a difuminar los bordes de este verde. Traigo un poquito de esta sombra hacia abajo, hacia acá, como un rabito. Hacia arriba. Aquí queda más artístico, simplemente. Me gusta. Ya que estoy aquí, me voy a poner un poquito de esta sombra bien brillante. Y me la voy a poner aquí para iluminar el blague Este es de Kiko Milano Smart Fashion Lips 424. Este es uno de mis tonos, de mis labiales más usados de toda la vida. Me lo pongo muchísimo. Decidí ponerme una orillita de otro labial que es un poquito más tirando lo marrón, porque se ve como muy plano, no sé, muy, no sé. Le falta algo, así que me voy a poner un poquito de este más marroncito. Y si te encantó este video, por favor regálame un like, suscríbete a ClassyMes y comparte este video en las redes sociales con todas tus amigas no te olvides pasarte por ClassyMes Channel en Instagram porque este fin de semana próximo voy a estar haciendo una transmisión en vivo de maquillaje con una colega maquillista de moca República Dominicana y creo que nos va a quedar chulísimo así que suscríbete a ClassyMes Channel en Instagram para que te diviertas por ahí con nosotros Chao.